Mira, eh, gracias a ustedes. Eh, mira, el, escucharte hablar, Francis, de, de, del asunto que decía Montaner, el periodista cubano-americano, sí. ¿no? residente en Miami. Eh, me trae a, a la, al contexto en que eh, quiero tratarles a los amigos televidentes el tema de hoy. Es, y es que nosotros somos ciertamente un pueblo de gente muy alegre muy simpática, muy chachero y muy pasionales la pasión política en la República Dominicana es de hecho, es parte de nuestra idiosincrasia en realidad el dominicano eh, lamentablemente en medio de esa pasión pierde obnubila un poco el entendimiento y pensamos más con el corazón que con la cabeza por eso, el cansito de que se van se van, la gente se ha creído que es tan fácil, porque hay que poner las cosas en su lugar. Si nosotros hacemos un, un análisis eh, desapasionado de la realidad, yo le diría a mis amigos del PRM, por ejemplo a Fulvio, que lo tengo aquí a mi siniestra, un poquito al fondo, le diría, no se confíen mucho porque el asunto de que se van no es exactamente un hecho y yo lo digo porque analizo los siguientes elementos ¿Cuál es la situación del Partido de la Liberación Dominicana actualmente, en este momento? Ciertamente el Partido de la Liberación Dominicana tiene en su contra una serie de cosas que pudieran hacerle perder unas elecciones primero, los escándalos de corrupción el hecho de la de la del desgaste normal de un dilatado ejercicio del poder, estamos hablando de 20 años, eh, claro, con un, un intermedio perdón, de cuatro años que fueron los de Hipólito, mm. pero prácticamente 20 años en línea, sin arruga, como dicen por ahí. Entonces, en definitiva, ese, ese tiempo en el poder hace que tú te desgastes indudablemente que el PLD acusa un desgaste normal, que, que quizá puede ser hasta un poquito más de lo normal, producto de los escándalos de corrupción. En tercer lugar, un mal candidato. tienen No tienen el mejor candidato, y eso lo sabemos todos, lo que somos y lo que no somos. Y todas esas cosas van creando una una aureola alrededor, incluso el, el contrario, la contraparte, que en, este, que en este momento es el Partido Revolucionario Moderno, puede entender que no hay forma de que el PLD gane las elecciones y por eso se relaja en sus laureles. Como dice el refrán, se duerme en sus laureles. Ahora, está el PLD liquidado totalmente. El que crea eso está creyendo mal por las por las siguientes razones. Yo di las razones por las que tiene un desgaste, tiene problemas de escándalo de corrupción, un, un candidato que no es el mejor y la división. Ah, gracias. Ese era ese es quizá uno de los, eh, más, de los elementos más más fundamentales. Más fundamentales. La, la, la división, que la que la mayoría de de peledeístas, producto de esa misma actitud idiosincrática del dominicano de cogérselo todo a a, a, a relajo, o, o pensarlo con el corazón. No, el hecho de que Leonel se vaya, eso no es nada. No. Usted ha pedido la mitad, o cuidado, cuidado, qué cantidad tú has perdido de las posibilidades de enfrentarte a un enemigo. Siguen haciendo discursos de encanto. De lo, ellos, de lo que ellos hicieron, era lo que ellos, solamente para arrebatar el poder a un líder que hoy, ya está claro, y ellos están dándose cuenta del error que cometieron Exacto. Entonces, eso ha mermado su capacidad ahora. ¿Ha perdido totalmente la capacidad que no, como no. maquinaria electoral no, tiene pues, el PLD? No. lo ha asalariado. No sí, lo ha perdido. El poder. Pero no solamente eso, el PLD está en el poder. Es más difícil enfrentar un partido en el poder que enfrentar un partido en la oposición. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Además, además de todo esto, señores, cuando usted analiza lo que decía ayer ya hace un momentito con relación a la opinión de la politóloga Rosario Espinal que es una mujer totalmente equilibrada en sus comentarios una tipa con condiciones, con cerebro señores la República Dominicana yo voy a, yo voy a decir esto eh, la República Dominicana ha sido construida por tres en tres periodos diferentes la construyó o comenzó a construir una serie de, de, de obras públicas Puentes, carreteras, edificaciones públicas, el trujillismo, cuando fue durante 31 años el tirano dominicano. Pero lo construyó también Balaguer, que vino, que vino la parte de la, del proceso de la modernidad y la construyó el PLD. Aquí solamente esas tres, esos, esos tres momentos en la historia dominicana se ha construido este país. El PRD tiene muy poco que mostrar, tiene muy poco que enseñarle a la República Dominicana de lo que ha hecho. Pero está el tema de los planes sociales. Está el tema de los planes sociales. Aquí se institucionalizó después del PM, cuando leonel despertó y vio la, la realidad del PM, cuando volvió institucionalizó los planes sociales. Y esa clase pobre puede contar con Bonogá, Bonolú, eh, bueno, todo lo que sabemos... ...que se le da... ...y por eso es... ...que la... ...politóloga dice... ...si la clase baja... ...la clase pobre sale a votar... ...el, PRD, el PLD puede ganar... ...puede quedarse... ...no se piensen que el PLD está derrotado totalmente... ...no se piensen que tenemos... Que, ...que tenemos un gallo... ...con un picotazo en el buche... ...y ya está agonizando... ...no es así... ...no es así... ahora la, esa actitud emocional del dominicano puede pensarlo y hacer, hacerlo pensar que está en una situación de dificultad en términos de sus posibilidades yo estoy totalmente claro con eso ¿Por qué, ¿por qué rompe la clase media con el PLD? porque yo le voy a decir algo durante todos estos 20 años o un poquito menos durante todos estos años la clase media ha podido hacer negocio y se ha podido desarrollar ese mismo señor que ahora está siendo acusado de lavado Ha podido desarrollar sus negocios precisamente por la estabilidad macroeconómica Que ha mantenido el PLD Algo que no es, que es innegable que ha pasado Usted no se lo puede negar a nadie Y las cosas están ahí Y usted sabe cómo yo compruebo eso Por el hecho de que cuando usted sale a la calle aquí en San Francisco de Macorís Usted ve muchas instituciones eh, financieras laborando, funcionando y trabajando en, aquí en, en, en la ciudad. Y esa gente no, no pone una sucursal de que porque yo soy de San Francisco de Macorís, yo soy el ejecutivo de esta empresa, vámonos para allá a perder. No, no, usted está loca. además yo le voy a decir una cosa, que hay uno de los millonarios más duros, que hay, más fuertes que hay en el país, que son los RICER, estos Entonces, óigame, nosotros no estamos hablando pendejada. Entonces, no se lleven de eso. Las elecciones se ganan el día de las elecciones. La clase media rompe con el PLD porque la clase media sintió tambalearse producto de los temas de corrupción, el tema de que hay para, para poder conseguir un permiso para algo hay que, hay, que, hay que pagar una coima, hay que pagar un, un, un impuesto corrupto a, a ciertos dirigentes. Todas esas cosas han hecho que la clase media entienda que se necesita un cambio pero ellos saben muy bien que el PLD le ha garantizado durante estos 16 o 20 años Le ha garantizado la estabilidad para poder avanzar económicamente Y le voy a decir una cosa El capital no tiene patria La patria del capital es donde se haga más capital Yo pienso que quizás es cierto En, el, en mis fueros internos entiendo que quizás es cierto que el PLD hasta el propio partido Necesita una salida del poder para reinventarse por lo que pasó con Lionel, por lo que ha pasado con el tema de la corrupción pero no se crea el PRM ni, ni el eh, cuál es el otro el, eh, la Alianza País no se piense no se piense la oposición que el PLD está liquidado el gigante no ha muerto tan solo dormía, eso puede pasar como dice una famosa salsa de Sammy Marrero eh, y Rafi Levy. así es que hay que tener mucho cuidado muchas gracias Bien. Vámonos a lo WhatsApp. Ahí Gracias. está. Dice Marisol.